prácticamente menti es una herramienta que te permite generar encuestas en vivo tiene presentaciones interactivas te permite poder hacer un, una actividad de enganchamiento o una actividad de apertura además de eso te permite hacer comparaciones de datos y analizarlos te permite hacer descargas de, de los resultados pero también te permite mostrarlos en vivo y ahora sí vamos a entrar a esa dirección que pueden ver en pantalla y para registrarse, hay que utilizar su cuenta de correo del TEC, autentificarse con esa cuenta, con, ese, con su cuenta de correo de, de Google, del TEC, y registrarse. Le debe aparecer algo como esto. Este es como el entorno principal de la herramienta. y ahí tengo algunos, algunas presentaciones que hice, como a modo de, de, de práctica y de, de uso. Es muy, muy intuitiva. Aquí pueden ver el menú. De, del entorno que van a encontrar aquí en esta parte lo que van a ver es las presentaciones que han creado esta parte de inspiración pueden ver plantillas sugeridas que pueden utilizar también como ejemplo para generar sus propias presentaciones las pueden editar las pueden modificar las pueden usar como ejemplo este upgrade pues ustedes van a poder actualizar tu versión bueno el branding color lo que me parece es que te permite con cuenta pro personalizar todo tu trabajo, todas tus presentaciones, puedes poner logos, puedes poner adecuaciones ya muy personalizadas. En cuenta, pues, qué van a encontrar es todo su perfil. En ayudas, ahí vienen algunos tutoriales, vienen también un ejemplo de cómo Menti se puede insertar dentro de un PowerPoint con un complemento. Y ahí te dice en ayudas viene el cómo se puede insertar, ¿no? Si pudieron ingresar a su Mentimeter esta función que aparece aquí, de New Folder, ustedes pueden organizar sus presentaciones. Les permite generar carpetas y ustedes pueden añadir todas aquellas presentaciones que sean parte de esa, de esa carpeta. El punto 3 que pueden aquí ver es el New Presentation. Cuando ustedes dan clic ahí, les aparece esta gama de tipos de presentaciones que pueden realizar va desde las más populares a slides de contenido y algunas avanzadas. Por ejemplo, estas que aparecen aquí, que son las más populares, en una presentación me permite seleccionar dos, por ejemplo. Esta de, de multiple choice, pues lo que hace es que te permite generar a una pregunta diferentes respuestas. Y este de word Close, te permite pues, generar como una nube de palabras, no sé si la han usado, pero es como te genera el tipo de presentación. Si una palabra es más repetida, va como creciendo, ¿no? Se va resaltando. Y más choice que te permite uh, insertar imagen y ya va a depender de la pregunta y qué quieres con ese tipo de, de, de slide, ¿no? O de presentación. El, el de escalas, el de ranking, te permite como a una pregunta poner tres, seis opciones y hacer como, como una selección del más usado al menos usado, del mejor al peor, Cosas así, se va como eh, ranqueando eh, las respuestas y eso lo hace el, el participante. Este de Question and Answer, como el no te permite que alguien de la audiencia realice una pregunta y lo puedas ver en el entimeter y ahí mismo darle la respuesta. Este de Quiz Competition es un quiz en el que tú puedes ponerle una respuesta correcta. Son los juegos más o menos que hacemos de Kahoot y te permite hacer también ese tipo de quizzes. Aquí en Home es lo que vimos en el slide anterior. Este es el entorno de la herramienta y pues aquí aparecen todas estas funciones que vimos. Lo que les decía del de PowerPoint, por ejemplo, si le dan clic en PowerPoint, pues aquí aparece el plugin. Aquí viene cómo lo vas a hacer y demás. Este de inspiración son los templates que les comentaba que ustedes pueden utilizar, agregar. Hay algunas clasificaciones ahí por negocios o eventos privados, profesor y estudiante, demás. Y en tus presentaciones, pues aquí van a poder ver las presentaciones que han hecho, si han hecho alguna. O si le damos clic aquí en New Presentation y hacemos un ejemplo. Y generamos la presentación. Así van a poder ver su mente. Yo puedo elegir un Multiple Choice, por ejemplo. Your Question, aquí va a colocar la pregunta si quiere utilizar una de múltiples respuesta y aquí va a generar las opciones. ¿Cómo quieres mostrar el resultado? En barras, en, en pastel, donut, como tipo Dona o nubecitas. Aquí lo, le va a permitir hacer como ciertos elementos extras. Lo que estamos haciendo aquí es la configuración de la presentación. Generar la pregunta con las opciones y los elementos que queremos añadirle a mi presentación. ¿Qué otro elemento? Acá en temas, ustedes pueden elegir el tipo de tema que desean que su presentación tenga. En share, ustedes pueden compartir el código que genera la presentación. Por ejemplo, esta de nube de palabras, si yo los invitara a presentarlo, es decir, entren a .com y usen ese código y generemos esta nube de palabras. La idea es que puedan verlo, cómo se... Cómo se visualiza. Este es un ejemplo de, del uso de la herramienta. Eh, te permite hacerlo muy visual. Ok. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos descargar los resultados. Aquí se fijan, pues, me, me descargó, pues, todos los slides de mi presentación. Yo puedo resetear los resultados. Es decir, si, si quiero generar o aplicar de nuevamente, nada más le doy Reset Result y me elimina. De, de todos los slides